Muy bien, gracias a Dios, pero como a causa de esta pandemia he tenido muchos problemas con la red. No han podido enviar los correos. Ah, eh, Llega mucho tiempo en enviar audios, videos uh -huh. y diferentes trabajos. Bueno, precisamente eh, uno de los de las eh, situaciones que presenta este proyecto, de las propuestas que presenta este proyecto, es tratar de mitigar ese problema. Eh, el, el prototipo didáctico de aprendizaje activo lo que busca es que sin necesidad de Internet, usted pueda navegar